Bien, señores, gracias Carolina Ay, por los, eh, los mensajes de WhatsApp, algunos que son realmente interesantes. Miren, está con nosotros en esta mañana Napoleón Ovalle. Napoleón Ovalle es vicepresidente de la Liga Deportiva Unidad del Campo. Con Ovalle vamos a conversar acerca del apoyo a organizaciones deportivas a torneos en medio de esta situación de pandemia por la que atraviesa el mundo y la República Dominicana ah. también. Así es que buenos días, Napoleón. Gracias por acompañarnos. Eh, Buen día. bueno, buenos días, Francis. Feliz de verte, mucho eh, tiempo. Sí, bastante. Doctor, buenos días. Y sí. eh, Carolina, feliz de verte. Y gracias. mi hermano de siempre, Yerjan sí. Lantigua. Antigua. Buenos días para todos y gracias por darnos esta gran oportunidad. Cómo no. Apoyo sí. a organizaciones deportivas y a torneos en medio de pandemia. Háblanos de esto, ponlo en contexto, eh, Napoleón. Bueno, se trata de que nosotros en calidad de dirigente de la Liga Deportiva Unidad del Campo, eh, estamos envueltos en lanzar el vigésimo cuarto torneo de béisbol campesino, la Unidad del Campo, que lleva una especial dedicatoria al senador de la provincia de Duarte, eh, Franklin Romero, en memoria a Nelson Castillo. ¿Por, eh, por, ¿por qué a, a Franklin Romero? ¿Por qué? Bueno, eh, en reunión sostenida por la directiva de la liga, eh, pensamos que el senador tiene mérito de sobra porque se ha visto envuelto no solo ahora, sino toda la vida en asuntos deportivos y no directamente en béisbol, sino en toda la disciplina, creo que reúne las condiciones para que sea esta dedicatoria tan especial como es el vigésimo cuarto torneo de béisbol que realizamos, no solo en la comunidad del aguacate, sino... en que participan en ella en muchas comunidades. Correcto. Eh, co eh, eh, cómo, ah, bueno, tú vas sí. a hacer la pregunta. Quiero saber, ¿cuáles comunidades abarca la... el torneo? Es decir, ¿cuál es, eh, ¿qué cantidad de comunidades toca la asociación? Correcto. Eh, Saben que en vista de lo que estamos viviendo, el asunto sanitario de salud, eh, hay comunidades que esta vez van a recesar. El año pasado participaron eh, unas eh, 16 comunidades. Esta vez vamos a tener eh, participación de la comunidad de San Felipe Abajo. eso es la sabana, pertenece al municipio de Pimentel, así como también Buenavista. La CIMA es un equipo que dirige el inmortal Faito Ramos eh, con jugadores de aquí, de Los Rieles. Un saludo de, de, a Faito. Salto, la villa Los Chiripos también, que tanto la CIMA como los chiripos, son equipos invitados de nuestra liga, así como también Naranjo Dulce, los Pracitos, el Aguacate, Génimo, las Guasumas y posiblemente la Yagüiza. Así yeah. es que nosotros eh, eh, vamos, si Dios lo permite, el día 6 del próximo mes de junio, vamos a tener esa importante inauguración en la comunidad del Aguacate como es de costumbre. Na Napoleón, eh... Ciertamente estamos tratando eh, cómo ha sido, cómo se han estado manejando las ligas. Eh, ¿Podrían ser interurbanas o cómo? ¿De las comunidades, de los campos? Sí, sí, generalmente es así. Okay. Ya dije hace un momento que eh, todos los juegos van a ser en el campo. Sí. Pero tenemos dos equipos invitados que son de la ciudad. Okay. Tanto la CIMA, el equipo de Faito como el equipo de los Chiripos. Debo decirte sí. que nosotros somos una comunidad, eh, una liga que damos participación a los atletas. Oye, tan así de que nosotros le permitimos a los equipos y a los dirigentes que formen roster de 31 jugadores. Oye? Napoleón, donde quiero llevarlo, la pregunta que le quiero hacer es, más allá de, de los temas del COVID, eh, nosotros eh, vemos y sentimos que el, el deporte en la República Dominicana no tiene el apoyo que se necesita. Es una de las prácticas que se debe fomentar de manera importante desde el gobierno y ustedes como ligas pequeñas que buscan agrupar a las comunidades partiendo de esa realidad que tenemos de pocos recursos ya sea desde el ayuntamiento que entiendo que tiene una cuota desde el gobierno a través de, del ministerio eh, de deportes no llega a lo que tiene que llegar para ustedes poder desarrollarse cómo están ustedes en aspectos económicos y demás bueno gracias carolina por la pregunta es muy interesante y tenía algo aquí anotado. Okay. Para referirme a ese caso. Mira, nosotros somos llamados la Liga Pobre y que eh, estamos sin recursos. Entonces, eh, en la gestión pasada el ayuntamiento nos ofreció muchísimo dinero. Incluso fueron aprobados en la sala y nunca llegaron. ¿Cómo va a ser? Sí, así de sencillo, hay que decirlo. Eh, mira, eh, nosotros nos lanzamos todos los años, excepto el año pasado, eh, uh -huh. fruto de un grupo de deportistas y otra persona. Mideré en la gestión pasada colaboró y un grupo de ciudadanos y hasta funcionarios eh, que fueron aportando en el transcurso del torneo y al principio. No lo voy a mencionar porque estaría cometiendo un error si dejo alguno. Pero eh, decirte que a nivel... Eh, eh, de ingresos, señor, de o ayuda, o sea, colaboración. O sea, mira, por ejemplo, esta es una liga donde los... Dirigentes son los que pagan el arbitraje. Nosotros como liga solo le damos tres pelotas. Si nos llega algo de recursos, ¿qué hacemos nosotros? Le aumentamos el premio al final, colaboramos con el arbitraje y todo eso. Pero realmente somos una liga pobre, donde aquí van a participar equipos del, del Distrito Municipal de La Peña, de Jaya y de Aguayo esta vez, ese no vino. Napoleón. Y esos directores pero no yo a vi la información nosotros. que el gobierno va a gastar 20 millones en cortinas. Bueno, en, qué? Eh, en cortinas. Eh, te digo algo, eh, no quisiera entrar en esa, pero creo que, no sé qué cortina será, si será en oro o en qué, pero eh, ah, es una, una desfachatea hablar de eso. En un momento donde estamos en una crisis, muchas necesidades. el menor recurso hay que saberlo invertir. Tú oye, ¿por qué el béisbol en un momento de pandemia, y que de hecho quiero hacer un llamado a los dirigentes de que ese día de la inauguración, Vamos a tener un protocolo de distanciamiento. Pero allí no llegará un atleta que no tenga una mascarilla. Y nosotros estaremos con el alcohol, con personas para eso. ¿Te das cuenta? Porque debemos dar, debemos dar cátedra en ese sentido. ¿Por qué? Porque hemos predicado en base, hay que, hay que mantener el distanciamiento. Porque el COVID es una realidad. ¿Te das cuenta? Entonces ese día les estamos haciendo un llamado a los dirigentes que lleguen con los jugadores con mascarilla. Y si no, nosotros lo vamos a tener ahí para ponérsela ¿Te das cuenta? Napoleón, ¿qué duración tiene este torneo? Eh, y vemos que está dedicado ya al fenecido Nelson eh, Castillo Mira, eh, la duración de este torneo, de acuerdo a la cantidad de equipos, Es de tres meses o tres meses y algo ¿Por qué a Nelson Castillo? Qué bueno que lo mencionaste Porque también lo iba a hacer Nelson mm. Castillo, todo el mundo sabe el ícono que fue no solo en la comunidad de la Guasuma y el Aguacate, sino en San Francisco de Macorís, en la provincia y el país. Porque jugó representando la provincia a nivel del país y hasta fuera del país. Sí. Una persona que nos dejó un libro abierto, lleno de buenos valores. Una persona que para nosotros, referirnos a él, necesitaríamos algunos días. Porque fue una persona que pienso que nunca lo sacaron de un juego de pelota. Fue una persona de alto rendimiento tanto en béisbol como en softball, y así también en baloncesto. Al final lo jugó, y te digo, con dignidad. Los pequeños aprendieron mucho de él, porque iba a la pequeña liga, y de lo que él sabía, lo daba a conocer. Lamentamos que su final fuera así de manera tan trágica, tan triste, inesperada. Pero Nelson Castillo es una persona que también tiene mérito de más, y donde él esté va a sentir que nosotros como Liga Deportiva de Unidad del Campo estamos con él y que le estamos dando valor. Usted habló de una premiación, eh, me imagino que es un poco eh, humilde, ¿verdad? Por la, el tema de los recursos que hablábamos. ¿Qué es el, ¿Cuál es el premio a, a, a las ligas? Correcto. Mira, todo va a depender. Eh, primero dos premiaciones. El día inaugural se van a premiar los jugadores sobresalientes que encabezaron los diferentes renglones del año pasado. Okay. Ese día se entregan los diferentes trofeos y las diferentes medallas. Pero también al final, al culminar este evento, nosotros tenemos un premio en dinero, como le dicen. Uh -huh. Y todo va a depender de la cantidad de recursos que uno reciba de las personas que están colaborando. Empresas. Así es. Empresas, algunos deportistas. Esta vez tenemos. ¿Y el apoyos? ayuntamiento, Napoleón. Bueno, eh, enviamos una comunicación y estamos en espera. Okay. Y la señora gobernadora nos envió una venta de pelota. Vamos a tener. 30 pelotas que tenemos que dar, por lo menos lo de la gobernadora, sirven para algo, te das cuenta. Pero estamos a espera, creo que Hansel Alberto hizo una dicha pregunta. Eh, un eh, tan eh, ustedes son reconocidos por su organización. Y el Ministerio de Deporte aquí. Bueno, qué bien, sí. Eh, nos acercamos a Mao, que es el director provincial de Deporte, así como también... Eh, a Jochi Tavera, quien es eh, una regional. persona de extrema confianza para nosotros Y de hecho yo y participé en la, de la, la Liga, Liga Campesina sí, De la, la, de todo el de hecho yo participé durante siete años en esa directiva de la Liga Campesina también Y le digo que son lazos fuertes que nos unen tanto a Jochi como a nosotros eh, En ese momento nos pusimos en contacto con Jochi Mao Se le envió un presupuesto y lo van a gestionar a nivel del ministerio de deporte eh, Hochi dice que tiene las mejores intenciones De colaborar Pero que hasta ahora los recursos No tienen ningún tipo de recursos Perdón Napoleón, usted ya por ejemplo, solicitó esa ayuda sí. Estamos a 18 de mayo ¿Cuándo es que empieza el torneo? El día 6 de junio Uy, sí, Está casi es. el tiempo arriba Sí, sí, está ahí eh, Hochi me comuniqué con él el pasado miércoles y eh, Me dijo que iba a hacer contacto con Mao Para darnos respuesta Aún estamos esperando por él Estoy seguro que tanto Hochi como Mao son personas eh, muy deportistas, personas que merecen el respeto de cada uno de nosotros, de Amauri Castillo como presidente de la liga. Y Hochi es un, un héroe aquí en el deporte. En el momento que no se hizo nada, ahí estaba Hochi presente y estoy seguro que nos llamará para darnos el apoyo. Oye, qué drinking, Hochi Mao. Sí, ¿Sí? Más o menos, ¿cuánto es el presupuesto? Hochi, bueno, el <risa> presupuesto oscila casi en 200 mil pesos. Con premiación y, y todo. Sí, con premiaciones, pago de árbitro, pelota y algunos viáticos que la liga así también Y necesita. tienen por lo menos 100 mil ya de eso. Y perdóneme, pero para que se porque si alguien no está viendo, algún empresario que quiera sí, que colaborar, oye, apoyen. que apoyen a la sí, causa. Eso. Y mira, en un tiempo donde hay tanta juca y tanto teteo, yo pienso que el deporte no se puede olvidar. Oye, la liga de nosotros le claro. permite, oye, mantener en el roster jugadores. ...que pueden ser hasta de Europa, pueden traerlos los equipos... ...porque hay cubanos y hay venezolanos... solo tenemos la restricción de que si van a participar... ...jugadores de league, eh, deben ser de la provincia de Duarte... ...y pueden incluir la cantidad que ellos deseen... ...la cantidad de, de atletas que verán acción... ...es aproxima, un aproximado de 310 atletas... ...que se verán ese día ahí debatiéndose la corona... ...de un torneo dedicado a, una gran, a un gran ser humano un gran colaborador, una persona que ha dado la cara por este gobierno como es el senador, nuestro amigo Franklin Romero y esperamos que ese día también nos acompañe que ya aseguró que va a estar allí con nosotros. ¿Dónde bueno. inicia? El, o sea, ¿Dónde va a ser la inauguración? Eh, ¿En qué en comunidad? La, en la comunidad de La Guacate. Ah, pero Yerjan seguro va para sí, allá Sí, se fue. No, iré. Esa el, es mi comunidad. Y la influencia de que se hagan el no, aguacate. No, no, no, no, no, no doctor. El es que, que está man, detrás eh. de eso. Ah, okay. Tranquilo, tranquilo. No, okay. é, é, eso, eso es parte de... <risa> de sí, ¿verdad? sí, yo sé, sí. No, pero eh, miren, felicitarlo, miren, ¿verdad? Por esta iniciativa. Mira, mira lo que pasa. Siempre, cualquiera pregunta. Eso es donde le decían la mina, después del la Sí, Así de está? es pequeño el terreno, pero está en muy buenas condiciones. Si ¿Sí no pues? encargamos de eso a Yerjan, no, gra Yer gra gracias, eh, gracias a Mauri Castillo, siempre está en buenas condiciones. Sí, Yerjan es una de las personas, o un gran colaborador, le digo tan así, que mm -hmm. pienso que desde que Yerjan se movió por asunto de compromiso de trabajo, los grupos se han mm -hmm. caído en la comunidad del aguacate. Es un, un fajador de los deportes y de los grupos sociales y culturales de esa comunidad porque le conozco. ...yo soy de la comunidad de Naranjo Dulce... Sí. ...entonces debo decir para ir culminando... ...de que para ese día inaugural... ...cada equipo debe participar con no menos de 15 atletas... ...en la inauguración... ...de no ser así perderá el segundo juego... ...y de hecho recordarle a los dirigentes ...que ese día se jugará sin almuerzo... ...porque de la inauguración se va a salir un poco tarde... Y no vamos a, hacer, a sacrificarlo a ellos que monten dos juegos eh, y que mandarlo a preparar una comida para el equipo visitante. Por esa razón, la Liga ha organizado un juego de siete entradas y uno de cinco. De cinco. Exacto, para ser eh, flexible con el horario ese día. Eh, eh, José Amado, sí, sí. aunque estamos en medio de, del deporte, no quiero dejar pasar el momento para saludar a eh, un compadre que me está mirando ahí. Adelante, sí dígalo. Él es de la comunidad de Naranjo Dulce. Él le dice el nombre de él: Hipólito Holguín. Pero él es conocido como Nan. Yeah. Nan Holguín Mendoza. Es especial a ayer en Naranjo Dulce. Saludos, y a toda toda gente, vive en la no. Jennifer. Así que, compadre, siéntase saludado y usted sabe que. Sí, el es de Naranjo Dulce. Sí, si es de Naranjo Dulce, claro. Tengo familia de Naranjo Dulce. Así es. Así gente es. de Naranjo Dulce. Mire, sí, sí. Eh, Napoli, eh, le dice Viena, de la organización okay. Jennifer, que lo felicita por sus iniciativas, que usted es un luchador incansable. Amén. Dice que sabe que será un éxito. Saludo Viena. también te manda Marcos Peralta. Amén. Mi Amén. hermano Marcos, sí. profesor, y Viena. Qué técnica, sí, en el distrito 05. Un abrazo para usted, maestra, y para Marco también. Hay 3 millones de gente viéndote programa. Sí, claro, claro que sí. Napoleón, ¿qué información más tiene ya usted para darle a las comunidades y a invitar a, a los ciudadanos a que vayan y que apoyen, por supuesto, estas ligas? Correcto. Que nos apoyen, que nosotros necesitamos eh, tanto recursos humanos como económicos. Sí. Eh, usted sabe que ya estamos envueltos en un asunto donde el dinero no es todo, pero es parte Claro. Cuenta y aprovechar Muy la ocasión parte. para invitar A los diferentes equipos De las diferentes comunidades A que participen en la octava reunión Preparatoria que será mañana Si Dios lo permite A las 5 y 30 de la tarde En el Club de la Comunidad del Aguacate Mañana, punto clave Será la división de los grupos Todos los dirigentes Están anhelados de ver Con quienes van a jugar También informarles que de mañana en 8 vamos a pedir ya el listado de manera definitiva. Pedirle a todas las comunidades aledañas a la del Aguacate y a todas las que están envueltas en este evento de que participen y apoyen las diferentes comunidades y apoyo a esos equipos que lo van a representar de manera digna. Pregunta Jennifer que si La Bajada estará en el torneo. Bueno, eh, el equipo de La Bajada siempre se presenta de último. Estamos haciendo contacto eh, con el dirigente que en los últimos años ha llevado el equipo de esa comunidad, le llaman Odali, y se nos ha hecho difícil eh, hacer contacto con él, pero ya hoy le vamos a llamar o le vamos a visitar en su casa, porque es una franquicia que siempre nos ha dignificado con su participación. Es una comunidad que apoya bastante, tienen un play muy bonito y ojalá que participen. Bien, bien gracias. Muy bien, señores. Ha estado, ha, estado Gracias, con, sí. ha estado con nosotros el amigo Napoleón Gracias. hablándonos sobre este tema de la, del torneo, un torneo de la Liga, esa es la Liga Campesina. Sí, eh, Unidad del Campo. Unidad del Campo. No, Fue o sea, fundada. La Liga Campesina desapareció porque no, yo recuerdo a Rafelo no. Castillo sí. que era eh, el alma de esa liga campesina. ¿1989? No, no, no, no diga eso. Ajá. Que Jochi Caber es el presidente de esa liga. Eso sí, no está bien. Y Jochi, está bien, pero estamos hablando sí. de, un, de un ícono sí, de Fefelo, el alemán, fundador. No, no, fue claro que sí, fundador. Esta sí, es la Liga Deportiva Unidad de del Campo, que fue fundada el 10 de marzo de 1989. Correcto. ¿Te ves? Bien, bien eso es así. Sí. Gracias. Y Muy bien, sí. gracias Napoleón Valle por haber estado con nosotros, darnos las informaciones de este torneo. La gente que apoya el deporte porque es importante para la juventud de esas comunidades. Todas las comunidades de este país tienen un, un equipo. Entonces es bueno que apoyemos esas iniciativas. Gracias Napoleón y a ustedes por haber estado con nosotros en la entrevista con Napoleón Ovalle. Nosotros vamos a la pausa.